Gracias por su Gracias, apoyo siempre. Vamos a poner uno de los temas que quién sabe qué tiene, pero le sigue gustando a todos y cada uno de ustedes esta gran ocasión, jóvenes, amantes de la música de Superdengue. Es una obsesión, platónico este amor. He perdido la razón. Megas y cierre. Oh my god. La vida no me pertenece. Hasta mi sobrina el, el rocking. Tren de casas. Y el control de mis sentidos. Hoy no los tengo yo. Morenita viví. Uno. Oh, Colonia Centro. No, no. Anita. Chicas Latin. Chicas Latin Ahora. Pedrinas de inspiración. Abrazo. Abrazo. ¿Cómo dice A ella. Dale. A ella. y Vargas. A ella. A ella. San con amor. Amarles un placer, protegerles mi deber, y yo no quiero otro que Como dice, ella me calma, soluciona mis problemas. Organización C4 Bolores, que tiene solamente ella. el pato hasta el norte, anexo 5. Los patos, colonia, doctores. ¡Wow! Dale, dale. Como dice. ¿Cómo dice? Para Mario Colonia Guerrero y toda la banda. Tal vez sea una ilusión. Venga, venga. Tal vez sea una obsesión. Desde la mascota, finca familia. Delgadillo Vázquez. Local 414. Dale. Llega para el piso del borrego. Monkis. Joshua. Si Joshua organización Mone con de Arroz. De ti, mi, amor, de de mi, mi amor. mi amor, mi me, amor. me enamoré. Oscar de Tacubaya, Vaya Vaya. Moré, Chaparrita Luisa. Moré, Zarocho. Dale bebé. Mi niña. Contigo mi contigo mi niña ándale Daniel, barrio de Huatla. Barrio Bajo de Las Salinas. Mi, mi niño Angelito de la Guerrero, me carga la carta. Siempre con Papi Dengue, toda la banda, Grifa, en sí, ACP Colonia Pensil, para mi niño Poncho, el Mosco, el Tapia, para mi niño, el Cuacuá, caro, siempre con el Dengue, un placer. para nada. Chica sí, con verdad. mucho amor y cariño, de parte de Armandito JR, los morinianos de Tepito. Salito Mendoza! Su chaparrita, Champancho champacho de la raza. Con esa linda manera que tienes solamente Alea. Okay. Wow. Sí, México, ¿Cómo? México. Ahora señores, dice. Ti, mi amor, ¿Cómo dice? Llegó el tope Venga para el caca Y los pelados Colonia del Gas presente, bienvenidos La gente del nopal Saludos para mamá La mamá de los santeros Sonido éxitos, Ándale pues Ahí ahora Papia de la salsa, me encanta. Oh my God. me encanta. ¿Cómo? Amarles tu placer, Ándele, mi niña. protegerles mi deber. Dale, no quiero otro querer. Ella me encanta, ella me encanta el panter de Pepito, donde quiera que esté, problema, te El pate no de su hijo el panter JR, bebé. Dale, la abuelita, perdón. Para el Buenque, el buen el buen día, el para Carlos, el y día, el buen y el buen día, el buen el Chilango de el buen día, el buen día, el buen día, el el proyecto día, el Acción que y la Pasión C4, San Pedro el Alto, oh my God, protegerle La fleximalía. Oh yeah Ella me encanta. Ella me calma. ¿Cómo soluciona mis problemas? Para el bis de la guerrero. Para memo sonido. Son moreno. La coyota del sitio es Dale. Oh, Henry. Mario, Mario, Mario Coco de nuevo eso. eso, eso, eso, dale, eso. Dale, dale. Si las chicas, dale. No quiero tanto, tanto es demasiado. Oye, demasiado. Siempre, siempre pensé. Cristi y ¡Oh, no bailas, mi, mi niña. Mi hijado, mi anda Andale, Ahora que te tengo, no quiero dejarte. De Angelito, perdón, Angelito. No me Esequía el color de la prensa. Y a este corazón se le acabó el temor. ¿Cómo dice? A este corazón se le acabó el temor. Mira qué bonita salsa. Devolverse en amor. Wow. A ilusionar porque vale la pena amor por ti llorar. La colonia va a llegar este 10% incorregibles.